Pasa cosa que pasa en Chan, que pasa gente al right del canal. Y sí, me extrañaron, apuesto que no. Pero bueno, hoy voy a hacer un video relleno. Bueno, en sí es un video que no tenía planeado hacer, pero hoy lo voy a hacer. Y vamos a visitar este, esta feria que está casi todos los sábados. Y sí, es una feria de cosas coleccionables, ya sean figuras o juguetes. Así que bueno, empezamos. Estamos buscando cosas interesantes. Ryuki. Vamos a ver. ¿Cuánto está el loca? No, ¿80? A ver, presta. Está chévere. ¿no? Es Ryuki. El ¿80? ¿Están bien? Uy, 80. Uy, sí. Se sí, ve gozo, gente. Common Rider FaZe y Common Rider Ryuki, 80. ¿eh? 80 Está bien tallado Está fregadamente hermoso <ríe> El troll, El troll. Tiene unas cosas de Tokusatsu también gente ¿Eh? Ultraman Por ahí veo creo, a Kamen Rider Force también Sí, no en viejo. viaje Seguimos en busca de figuras de Una Una en de Dragon Ball y por allá hay, sí, exacto, Rider de Dragon bastantes Bastante costoso. Escus... 5? ¿cinco? Rider, los Wonder Rider de Zero One y de Shadow. Rikido... Rikido. si se sí, abre bien gente cago su camera oga Uri casi todos de cameridos de Ryuki bueno para que más lo conocen por Low Knight Camera Agito también shining Agito Comrade Blades Bien, no, también está... Wizard. Creo que pero más chiquito. Todo así. Por allá están más figuras de... Power Rangers o bueno, se como lo conocen aquí en mi gente y... Algunos de Comrade Wizard y Imper. Pobre Imper. Y unas cuantas figuras de Dragon Boy, Sigamos gente, sigamos. Ah también hay unas bandas de Pokémon Puede ser que alquilan aquí alquilan o en el como de puntos, mejor que tal Club Juegos Y también no solo había anime, sino también este Fibra de Disney y Ese tipo de cositas Por si hay alguien interesado interesaba en el público acá que va a ver el video y a un solo de Daniel Thunder, no me acuerdo cómo se llamaba en el Sentai mira yo soy tu amigo fiel grande Bully. Uy, oh, bien yeah, figuras de la WWE también hay caso. ¿no? Triple H Batista Matt Harley Rickshaw Alexander oh, todos esos tipos vamos a hacer visitas revistas álbumes y ok no. mira casi tamaño mitad de mi cuerpo cuánto cuánto mira los magireen los Magirenja. bueno mystic fox en, en latinoamérica así que bueno sigamos vamos viendo cositas pues es random o sea ¿Qué es eso? ¿Son ¿Qué es amiguito? que ¿Qué es De ¿Sticker? Interesante. Mm, interesante. Son stickers, gente, holográficos, pues, pero está bonito. Está bonito, gente. De Pokémon y Salar dice también hay. Está bonito. Está bonito, de verdad. Fue como dice el armón también se Vamos a ver. El armón también hay. Está bonito.